Ledesma sugiere que Panamá podría prohibir que Venezuela use su canal. Este viernes Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, sugirió que Panamá podría prohibir que el gobierno de Nicolás Maduro use el canal de Panamá. La advertencia del dirigente opositor en el exilio viene luego de que Maduro suspendiera relaciones con la aerolínea Copa Airlines. Maduro cierra vuelos de Copa Airlines. ¿Y qué pasaría, como respuesta a esa locura madurista, si el gobierno de Panamá prohibiera que buques relacionados con Venezuela no pasen por el Canal de Panamá? Expresó. Asimismo, se preguntó si a la dictadura le importa la gente. Hay que salir de la dictadura ya, concluyó.